Hola, soy Virginia Becove, soy coach corporal y bueno, lo primero es que estoy muy agradecida a Miguel Ángel por hacer este programa. En él me llevo muchísimos aprendizajes que además puedo aplicar directamente en mi trabajo y, y ya no solo aprendizajes que puedo aplicar, sino también vivencias y, y emociones a lo largo de todo el taller que me, que bueno, eso ya me lo llevo yo como regalo.